Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos mencionado, existe un paro parcial de los médicos, el Ministerio de Salud asegura que no existen motivos para llevar adelante esta medida de prevención que solo afecta a la población que asiste a los diferentes centros de salud. Veamos el reporte. Este jueves se realiza un paro parcial en todos los hospitales y centros de salud del país, ya que en algunos centros de salud continúan atendiendo a la gente que tiene cita médica programada para este jueves y viernes, mientras que en otros centros hospitalarios mantienen solo los niveles de emergencia. La población demanda atención en esos centros de salud. Digamos, no, no hay niños que están enfermos, digamos, pero no hay como mamás impotentes, nos sentimos a la vista que, digamos, hay paros y tratamos... De, digamos a complementar por ejemplo con la emergencia, qué podemos hacer porque nos, atamos, nos atan de la mano... ...porque ya que es un lugar donde hacemos las consultas para nuestros niños ya que se enferman. Más que todo mira nosotros que venimos digamos no debería de haber ese paro ¿no? Yo por ejemplo he venido desde Caranavi ¿no? y es un muy perjuicio para nosotros perjudicarse después, ya no venimos a esa hora y nos dicen no, no, no, no hay atención hoy día, mañana hoy día no hay atención, dice. hágase programar, dice. Este jueves y viernes paran sus actividades el sector salud por dos puntos que generaron esa situación el primero y más importante referente al traspaso del contrato de ítems del personal de salud que trabaja en los hospitales de tercer nivel, donde el viceministro de salud manifestó que se realiza la dotación de esos ítems y que además se realizó una inversión de 140 millones de bolivianos para la compra de insumos en esos hospitales. Eh, las personas también en agosto ya van a estar ingresando, incorporándose a través de convocatorias públicas y abiertas, más de 5 mil nuevos trabajadores al sistema de salud. Eso es importante, pero a eso se está poniendo el colegio médico. ¿Por qué? Pues motivos políticos sabrán motivos que están incluso en perjuicio del gremio mismo y de los trabajadores están en contra de los 3 mil compañeros de salud que están en los hospitales actualmente. Por su parte, el ministro de Comunicación manifestó que tras estas medidas de presión asumidas por el sector salud, señaló que esas movilizaciones son injustificadas porque estas medidas asumidas tienen tinte político y no ven los intereses de la población. Creemos que las repetidas acciones y convocatorias de paro, porque creo que el Colegio Médico... Um, seguramente convoca más paros que el mismo Comité Cívico de Potosí y que no cuida los intereses de los que dice proteger, no es el camino. ¿no? Nosotros esperamos que, que reconduzcan esas acciones y que vuelvan a la mesa de diálogo, como ha planteado la ministra Gabriela Montaño.